Mis balas son las palabras y las imágenes. De esas sí les voy a disparar todas las que tenga y las que no tenga y cuando se me acaben voy a buscar más y que ellos reaccionen ante esos disparos como ellos quieran reaccionar. No no he sido eh, censurado de una manera tan tradicional. Sí he tenido a lo largo de mi trabajo tal vez eh, sugerencias de determinado trabajo que no, no es conveniente mostrar en, en, en algún momento determinado, pero para mí no ha sido un problema porque a pesar de que trabajo con dimensiones muy pequeñas siempre, siempre tengo mucho trabajo disponible. Por otro lado, eh, tampoco me interesa hablar desde mi arte de, de, eh, de una cosa específica. A mí, de hecho, eh, me parece que esa construcción, aunque la entiendo de lo que es un artista político, a mí me parece una tautología. Yo creo que un artista es político por naturaleza, el arte es un acto político por naturaleza eh, y así me trato de enfocar. Mi, mi relación con, la, con, la, con las instituciones ha sido lo que yo diría eh, normal, con todas y las comillas que, que eso implica. Nunca, eh, nu nunca me he sentido eh, rechazado por la institución, aunque, aunque sí he sentido cierta, cierta resistencia a mis procesos de libertad. Pero eso es algo a lo que me enfrento de manera cotidiana, no con la institución, me lo enfrento de manera cotidiana con las personas que, que yo me encuentro. Yo simplemente tengo muy claro que eh, hay cosas que, que puedo hacer con la institución y que la institución puede estar simplemente involucrada. Cuando yo, eh, cuando yo siento que la institución no estaría interesada en que eso tuviese cabida, yo simplemente miro a otro lugar. Pero en los últimos años, sobre todo a raíz de la emisión del decreto 349, eh, yo empecé a sentir que, que era una persona más que podía correr el peligro de ser eh, de ser censurado, incluso de ser demonizado, de ser eh, calificado como un delincuente, o sea, de delinquir, de cometer un delito simplemente por eh, expresarme de una determinada manera. Eh, formé parte de, la, de, la, de las personas, los artistas que, que, que protestaron, que intentaron dialogar con el, con el Ministerio de Cultura en torno a la emisión de, de este decreto, y este año en particular, eh, a raíz de la pandemia, a inicios de año, a raíz de la campaña por la liberación de, de Luis Manuel Otero, pues simplemente me acerqué más a esta posibilidad y en los meses que han sucedido, lo que me he visto es cada vez más en peligro. Lo que ha ocurrido hoy es histórico en este país. Yo hablé desde el punto de vista personal de lo importante que, que fue para mí. Eh, le dije a Fernando Rojas lo importante que había sido para mí la lectura del trabajo de Rafael Rojas a lo largo del tiempo, específicamente de Tumba Sin Sosiego, el hecho de haber podido visualizar una Cuba en la república con muchos defectos obviamente pero en la cual había una especie de pacto republicano en que se respetaban todas las tendencias, se respetaban todas las maneras de entender el mundo, eh, los grupos se organizaban existía una variedad de, de prensa y de expresión tremenda y yo hablé específicamente de por qué Cuba en el momento de la revolución no podía parecerse a eso, lo que primero me salta a mí a la vista de la revolución, tiene que ver con cómo, las, cómo muchas personas se odiaron para siempre. Lo pude ver desde dentro de mi familia, lo he visto a lo largo del tiempo con amigos, lo he sabido a través de la literatura. Y entonces todo eso me, me hizo hablar de esta manera, pero yo siento que simplemente estaba hablando del hecho de que la libertad de expresión se tiene que respetar. A nosotros a ustedes no las conocemos, no tenemos que ir a ningún lugar. ¿eh? No, no, ustedes no. Si Ustedes son la ley. Bueno, díganos lo que nos tienen que decir aquí. El 22 de noviembre eh, asistí con Luz Escobar a la manifestación que estaba convocada eh, en el Parque Central eh, en torno a, a la exigencia de la, liber, la liberación de Denis Solís. Ese día fui detenido por primera vez. Eh, estuve, estuve cuatro horas detenido en la unidad de zanja y de esas cuatro horas, la última hora, me la, eh, me la pasé conversando con un con un mayor de la contrainteligencia que me, eh, me habló de que era peligroso lo que yo estaba haciendo, que, que, yo, que yo era distinto, que él no sabía cómo, cómo era que yo había caído en eso, que tal vez tenía que ver con que, con que ellos sabían cosas que, que yo no sé. Yo eh, me sentí tremendamente agredido en ese sentido desde el, desde el momento en que piensan que yo puedo, eh, que, que yo puedo no no está claro de lo que yo estoy haciendo. Yo estoy yo estoy muy muy claro de lo que creo en el mundo. Estoy muy muy claro de lo que quiero decir y no tengo eh, no tengo no tengo miedo más allá de, del, del miedo que me, que me inspiran ellos porque sé que pueden eh, castigarme de manera muy severa simplemente por el hecho de lo que yo pienso. Pero yo no le tengo miedo a mi a mi propio pensamiento. Yo creo en el diálogo porque yo el único patrimonio que tengo son las palabras y mi capacidad para generar imágenes. Eso para mí es casi una religión. Como yo creo en eso, siempre voy a estar abocado al diálogo. Si el Ministerio de Cultura o determinado funcionario tiene incapacidad para eh, involucrarse en un diálogo, eso es un problema que está fuera de mi alcance. Yo siempre voy a estar en condiciones de dialogar si ellos no quieren dialogar, yo voy a dialogar con otras personas porque de los diálogos es donde, de donde salen las cosas que para mí son representativas en la historia de la humanidad y en mi historia personal.